Saludos Hermano, bienvenido a Contacto Diario. Muy buenos días, Víctor, buenos días, Nelly, muy buenos días a toda la teleaudiencia y las redes, audiencia que lo sigue a ustedes eh, día a día a través de Contacto Diario. Gracias por la invitación. Gracias a usted, eh, señor senador, por aceptar esta invitación y compartir con nosotros en este momento. Y iniciando este eh, conversatorio con el senador, pues es inminente que debemos iniciar por este tema, y es que hoy es lunes. 15 de noviembre, precisamente, <coughs> iniciamos una semana en San Francisco de Macorís con un llamado a huelga. Y qué bueno que tenemos, está con nosotros el senador de la provincia de Duarte, eh, que puede, ¿verdad?, arrojar luz eh, a esta situación que en, precisamente en este momento hay eh, en San Francisco de Macorís en medio de este llamado a huelga por parte del colectivo, ¿verdad? de eh, Naciones populares. populares. Y quisiéramos oír la opinión de nuestro senador Franklin Romero en medio de esta situación de huelga. Sí, muchísimas gracias, Edito. Mira, lo primero es que no es el colectivo en general que está haciendo un llamado a huelga. Porque el colectivo son todos, ¿verdad? Los colectivos son sí. todos. Y el colectivo debería ser donde estén ya los grupos populares, llámese el FALPO, llámese los movimientos eh, eh, barriales, juntas de vecinos, comerciantes, todos, que son los que deberían hacer un llamado a un gobierno para ciertas reivindicaciones que deben hacer. Es un grupo de, de comunitarios eh, que están haciendo un llamado justo siempre Porque las necesidades que tenemos acá en San Francisco Macorís Por mucho tiempo eh, siguen latente ahí Que no es una, una problemática de este gobierno Sino es una problemática heredada por este gobierno de muchísimos años Pero que eh, tampoco esa es una justificación Bueno, ¿no pero, pero estamos hablando que las demandas son justas Lo que no está justo es este llamado a huelga justamente en este momento Cuando las obras todas están... Eh, en presupuesto, muchas ya están adjudicadas, muchas ya están en licitación y ellos no entienden el procedimiento que toma esto. Y podemos hacer algunas comparaciones, lo que es una construcción privada y lo que es una construcción del gobierno. El presidente vino hace un tiempo y dio el primer picazo a lo que es el el centro comercial que se está haciendo en la, ahí en las afueras, para no mencionar el nombre y que, y que puedan pagar la publicidad después. ¿verdad? Entonces, ya ese centro se está realizando. Es una, una institución privada con recursos privados. Donde también hay que entender que es una Obra que nosotros estamos trayendo de San Francisco de Macorís, una inversión privada, donde estamos trayendo franquicias internacionales como McDonald's, como Kentucky Fried Chicken y Caribbean Cinemas, que va a ser, vamos a tener aquí en, en San Francisco de Macorís, el cine más moderno de todo el Cibao. Otras obras privadas que estamos trayendo, eh, el centro de oftalmología, justamente frente a ese centro comercial, que va a ser el más moderno en todo el área un centro de etamología, pero para asistir a las personas más necesitadas. Una persona con el seguro CENASA, que es el seguro del gobierno, no va a gastar un peso y se va a operar de sus dos ojos sin ningún problema. También tenemos otra inversión privada aquí que se está trayendo, que es inversión local, que es la inversión del doctor Rodríguez, el centro de cardiovascular, que se está haciendo acá también en la calle 27, 27 de febrero. febrero, justamente para asistir a las personas más necesitadas. Esas son inversiones privadas. Ahora vámonos con las inversiones de, de, de Pública. públicas. No es lo mismo una inversión privada que una inversión pública, por el procedimiento que tenemos que llevar a través de compras y contrataciones. Y ahí lo podemos ver, las personas que están ahora privadas de libertad del pasado gobierno por no guardar las formas, por no llevar el debido proceso. Ninguno de esos dirigentes, líderes de los movimientos populares, van a llevarle comillas a ninguno de ellos, que vayan a ver, para ver si esas obras que ellos están empezando de una forma quizá fraudulenta, porque eso hay que demostrarlo ahora en la justicia, pero están presos. Entonces, ningún funcionario ni el presidente de la República quiere hacer una obra que no cumpla con toda la transparencia para que se haga. Entonces, nosotros no podemos... Perdón, senador, cuando, cuando se está, por ejemplo, en esos conversatorios, con, con los representantes del, del, de los movimientos, no se le hace ese tipo de advertencia, porque muchas veces eh, esto no es una varita mágica. Mira, es que, es que, es que hay mucha incredulidad, entonces eh, hay que entender que este pueblo ha sido engañado muchísimas veces por los diferentes gobiernos que hemos tenido. Que eso y, podría también justificar Y eso justifica que el... ellos no entiendan. Ahora, ellos tampoco entienden que cuando se da un primer picazo, no es que se va a poner el primer blow. ...hay un estudio de suelo que tiene que hacer la compañía contratista... ...que eso se toma su mes, eh, hasta mes y medio, hasta dos meses, depende de la obra... ...como el puente Ugamba, que ya se está haciendo el estudio de suelo... ...se está limpiando el área para entonces plasmar ahí lo que se va a hacer... ...tenemos que mover ahí ocho familias, que tenemos que reubicarlas... ...en algunos apartamentos, en algunos lugares, hasta que le construyamos sus apartamentos... ...entonces yo entiendo que el primer picasso es que estamos pegando un blog... ...y no, no es así, hay un proceso... Eh, la compañía, cuando se le adjudica una obra, lo primero que tiene que tener es el 20% de la obra para poder comenzar. Y ese es un proceso también que hay que llevar a cabo. En el caso de la estación de bomberos, que, estamos, que ya está adjudicado también, pues ahí te puedo decir que tiene el mismo proceso, pero un poquito más lento, porque el Ministerio... ...de obras públicas, tiene que mover todo el personal que está ahí... ...a un local en lo que nosotros estamos construyendo la habitación de los bomberos... ...y le construimos también las, eh, las obras. ¿Qué es lo más importante de esto? Que todo está en licitación, aceras, contenes... Eh, ...el puente Ugamba adjudicado... Eh, ...bomberos adjudicados, las oficinas gubernamentales con la fortaleza... ...todo en licitación, y lo podemos ver ahí en el presupuesto... ...pero también lo podemos ver en compras y contrataciones. Miren, es un proceso tan difícil... Que cuando hay una obra, lo primero es licitar los planos, que se puede tomar tres o cuatro meses, se licitan los planos. Luego que se aprueban los planos, se va entonces a licitar la obra. Luego que se licita la obra, antes de licitar hay que tener los fondos porque es un problema que teníamos antes, que se empezaban las obras y por eso quedaban a mitad. No es la idea del presidente Abinader que las obras queden a, a, a mitad. Incluso lo podemos ver en la continuidad que le está dando a las obras del gobierno pasado, como es el hospital y la avenida de la Circunvalación. ¿Y usted cree, senador, entonces, que... Eh, darle ese tipo de orientación a los, a los al movimiento popular son tan incrédulos que no sean capaces de asimilar que eso es un procedimiento que hay que hacer para entonces proceder a hacer realidad las obras que se están demandando. Bueno, quizá ha habido un poco de falta de comunicación con ellos eh, eh, ciertas autoridades nuestras. Okay, perdón, recuerde que. Ese mismo movimiento popular, San Francisco de Macorís, eh, precisamente en este mismo programa recibimos con Algarabía, cuando usted mismo hacía ese anuncio y todo el mundo contento, bueno, eh, ya sí tenemos, o seguimos teniendo una persona que nosotros le, le dolemos, que nos representa y para que se todo ese tipo de obras que se han estado reclamando por años y que ahora sí se le está prestando atención, eh, tal vez por eso... Parte de la incredulidad que usted señala, oye, ya han pasado 6, 4, cinco meses y todavía no vemos, por ejemplo, materializados. Bueno, de... es lo que le acabo de explicar, es que el proceso no es tan fácil como empezar una obra privada, no es tan fácil. Yo también estaba estaba incrédulo antes, hasta que conocí realmente lo que era, porque si hay un crítico eh, de lo mal hecho, de lo que no funciona, los funcionarios de mi gobierno he sido yo. Yo critico a mi propio gobierno y lo he hecho con mucha responsabilidad porque yo me debo a la provincia de Duarte, yo me debo a San Francisco de Macorís, y me debo a todas esas personas que están reclamando eso. Porque yo en su momento estaba de aquel lado. Ahora yo estoy de este lado y estoy viendo la realidad. Igual cuando yo criticaba... Porque está dividido, está de aquel lado. No, no, no, de este no, no, lado yo, sigo, no yo sigo de este lado. Porque ahora lo que ahora de una forma los represento. Ahora, ellos me eligieron a mí para que yo los represente. Entonces eso es lo que yo tengo que hacer, ir allí a gestionar y ese es mi legado. ¿Qué tiempo teníamos con la carretera San francisco Controba en el estado en que estaba? ¿Cuántas personas perdieron la vida y cuántas personas perdieron sus vehículos ahí en el estado en que estaba la carretera San francisco Controba? ¿En qué tiempo nosotros lo estamos realizando? Teníamos ocho años con esa carretera, como estaba. La carretera eh, Villarriba-Arenoso, eh, ahora da gusto que la gente venga de donde quiera entre aquí por esta autopista, eh. llega hasta las terrenas en esa autopista, y Varenoso. En tiempo récord, ahora no, el... ahora nos queda el trayecto de aquí a, a la salida que está en muy mal estado, que está muy deteriorado, que también tenemos que hacerlo. Pero eh, es bueno saber, para hacer eso hubo que hacer magia. Okay. Porque eso era de urgencia. Y hay cosas que son de urgencia. Yo quiero intervenir en dos puntos. Ya para cerrar un poco lo del movimiento bolgario. No, no, pero es muy importante porque yo no les quito la, el derecho que ellos sí, tienen. Que está en esa, en esa protesta y, y que alude. Mucha gente dijeron que cuando las autoridades se reunieron con ellos, pues entonces como que le dieron eh, prominencia a ellos como organizadores, en el sentido de que aquí solamente organizaba los movimientos holgarios, el Falvo. Y entonces, en la provincia, algunas personas comentan, no, Franklin lo dividió. Entonces, Franklin, que está aquí, yo quiero preguntar realmente a qué división es que ellos se refieren. Dicen, no, los grupos comunitarios están divididos, comentan algunas personas, porque el senador lo dividió, divide y vencerá. Eso es una. Y lo otro, este, con relación a las obras que se están montando, veo que hay la construcción de de ubicar todas las oficinas públicas en un lugar. Me gustaría que hable un poquito sobre eso. Bueno, lo primero que en ningún momento dividir. Aquí el FALPO es el grupo reconocido nacional, internacional y mundialmente como el grupo popular de, de, de más fuerza en las diferentes provincias que hemos tenido. Ese es el grupo que ha aportado hombres y mujeres, a estas obras que hoy se están realizando que ahora dice que no apoya, está ¿Eh? vinculado de este bueno movimiento. porque el Falpo también como yo entramos a estudiar, a mirar las cosas como son y ellos entienden que hay un proceso un procedimiento como todo, ahí tenemos a Joel Martínez que recién se graduó ah, entró Martínez. a la universidad a estudiar eh, ahí tenemos también a Raúl, que son mis amigos, pero a nivel de política, el movimiento de ellos, y yo como gobierno y también en oposición, podemos tener criterios diferentes. Claro. Pero también lo he apoyado, porque yo he apoyado todas las luchas reivindicativas para este pueblo. Pero ahora yo entendiendo el procedimiento. El primero que se paró en el Senado y criticó a los funcionarios de este gobierno fui yo. Sí. Y despertaron inmediatamente... Ahora los procesos están, y ya estamos, como se dice, a ley de un lado. Primero, es lograr estas obras, el presidente no las apoyara, 11 construcciones aquí, en el proyecto 3R, que es mi iniciativa. Eh, lograr que tengan un presupuesto, o sea, otro triunfo nuestro. Que es el paso más importante? Porque lograr muchas veces que tengan se anunciaba y nunca estaban en el presupuesto y lo, nacional. Y, lo, y luego, eh, lograr que se realicen, y ya estamos en el proceso de realización porque ya están en presupuesto y ya están aprobadas por el presidente, está aprobado ya eh, por la Cámara de Diputados, vamos a decir, porque no ha llegado a, al Senado el presupuesto. Como he dicho, llegó, no lo hemos aprobado y eso es lo más importante. Entonces, cuando hablamos de que dividir el falpo, no, el falpo ha sido el falpo siempre. Ahora, si hay una persona que se merece celebrar cuando estas obras se realicen, es el falpo, es el falpo. Ahora, yo enfrenté en su momento el Falpo porque entendía que en su momento no estaba de acuerdo con las eh, exposiciones que yo tenía. Como no lo estoy de acuerdo ahora con ellos, yo digo, las, las reivindicaciones son justas. Lo que no es justo es el plazo. Aquí no podemos hablar que este gobierno tiene un año y medio. Aquí podemos hablar que este gobierno quizás tiene cinco meses. Porque la pandemia del COVID, tú no puedes contarla. El país estaba parado y no solamente el país, el mundo. Ah, que los precios de los alimentos están caros. Sí, están caros. Pero solamente en República Dominicana a nivel mundial. Entonces, nosotros tenemos que tener una política pública que realmente cambie, donde lo que se consuma aquí, como tal, muchos de los productos están libres de impuestos, eh, que se fricen que se congelen los precios de, lo, de la canasta familiar, eh, y también tenemos idea para aportar a una reforma fiscal integrada, una reforma fiscal que no afecte al pobre, sino que afecte al rico. Pero que afectando al rico siquiera, beneficia a la totalidad y, y de la población. Que ni siquiera le afecta al rico, sino que el rico que es el que puede pagar pueda desprenderse. Porque el, de po no, porque el, el, el rico en verdad, eh, y yo tengo propuesta, eh, ¿cuántos pobres tienen carro? ¿Cuántos pobres tienen carro? ¿Y cuántos pobres tienen un carro? ¿Y cuántos pobres tienen dos carros? Ahora yo tengo <risa> tres vehículos, tú quizás tienes dos, tu nombre. Nelly quizás tiene uno. Ahora, y si tú tienes sí, tú, tú, eres, tú, eres, tú eres clase media alta. Entonces, tú que eres clase media alta, yo que soy clase media alta, entonces podemos aportar más. El primer vehículo, la placa, lo que se paga normal, 3 mil pesos. Uh -huh. El segundo carro, vamos a poner 30 mil pesos de impuestos, que te va a perjudicar a ti. Pero tú perjudicando te está beneficiando al resto de la, de la población. Y esas son cosas que se pueden hacer. Eh, las exenciones, nos hemos presentado, que deben a, a, eh, eh, derogarse. Son proyectos viables. De, de manera que yo entiendo que en eso... en eso el esos son altas políticas. Es, es, está claro. Las oficinas, eh. lo que se van a unificar en un okay, proyecto. Las obras, mira, eh, nosotros en el proyecto 3R representamos eh, al presidente en noviembre, eso fue en noviembre, tenemos que estar claros con eso. El proyecto 3R, que es recuperación, Exacto. reingeniería y remozamiento eh, de las obras, de la infraestructura que están siendo subutilizadas aquí. El monstruo, las instalaciones de Inespre, 20 mil y pico de metros. Que ahí se pudiera hacer la plaza. Entonces, <risa> ahí vamos nosotros a construir una fortaleza nueva. Una fortaleza. Ahí vamos a construir la que es la Oficina de Obras Públicas, DGC, Intran, 911 y las Oficinas Técnicas de Inespre, con dos helipuertos, independiente de todo ahí. ¿Por qué vamos a construir la fortaleza? Porque en la fortaleza Duarte, ahí vamos a construir lo que es Bellas Artes, con un auditorio y un anfiteatro. Una cosa preciosa. Pero también vamos a construir, que esto lo sabe poca gente, empezamos con 128 apartamentos para el Barrio Azul. Pues nada, ahí tenemos un proyecto de 13 millones de dólares a través del Banco Europeo Internacional de Inversiones, con 354 apartamentos. Wow. Y un remozamiento completamente de lo que es el Barrio Azul. Eso va a cambiar. Pero eso no es un proyecto de este año es un proyecto donde ya se expropiaron los terrenos, se están en las negociaciones para pagar los terrenos a los propietarios y empezar de inmediato 354 apartamentos, pero tenemos 128 apartamentos que justamente entraron en licitación esta semana y cuando yo digo entraron a licitación, escúcheme pueblo, cuando yo digo entraron a licitación no me crean a mí, entren a compras y contrataciones y desmiéntanme. Y búsquenlo, que hay para la provincia de Duarte en licitación? Y así los ingenieros, arquitectos, constructores pueden participar incluso de esas licitaciones. 128 apartamentos, ¿para quién? Para familias vulnerables, que la tenemos ya identificada, que viven alrededor del río, en casa de muy en mal estado. Eh, tenemos, como te dije, el puente de Ugamba, que ya está adjudicado, la construcción de los bomberos. Eh, y estamos agregando dos obras más, que como no las tengo en presupuesto, no la quiero mencionar. Y Dos muchos horas planteles de... educativos. Yo vi también... Lo, en la propuesta. Tenemos eh, 16 en cuarteles, cuarteles, policiales. cuarteles policiales. Pero eso está en presupuesto, lo que tú dices de los uh -huh. planteles educativos. Uh -huh. eh, que, que mira, hay muchísimos que no se han podido reparar. Sí. Porque ahora, señores, con, lo, <risa> con aquí, el problema ¿cuál? de ética y transparencia, <risa> ahora, ahí lo tenemos. Sí, hay, que, los, sí. lo, lo, hay más presos el PRM que del gobierno pasado, Entonces, pisar fino, por, no guardar, por no guardar la o sea, forma que consta. Pisar fino no es malo, Franklin. Solamente sí. por la tentativa, porque todavía no había, no había un hecho. Y sí. están presos. Entonces, Entonces eso... hay que tener mucho cuidado. Ningún funcionario, yo te puedo mencionar un funcionario, no, no voy a mencionar el nombre, que tiene los bienes embargados, porque le hicieron una demanda, porque eh, canceló a unos empleados, no le pagó las prestaciones, le pusieron una demanda, y tiene sus bienes embargados. Y lo más reciente, lo de la ministra de la Juventud, que también por un asunto de compra. Eso compra, de forma, porque no guardan las formas. De Entonces, compras, hay, que equipos, te, hay, hay, que, hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo que yo le digo a esos movimientos eh, populares, eh, que, no, que, no, le voy, que no le voy a quitar su razón, sino que no den el plazo. Vale. Primero, eh, hoy hicieron un llamado a huelga, Yo voy al pueblo normal, la gente está normal eh, caminando, porque no lo apoyan los comerciantes, que son los más afectados, el pueblo. Yo te pongo un ejemplo empresas locales que tienen más de mil empleados este señor de supermercado aquí frente al mercado, eh, no sé si es cliente tuyo, por eso no menciono el nombre ese señor <risas> tiene más de mil empleados ¿tú sabes lo que le afecta a él su negocio? y en esa zona también donde está, ¿Eh? con un movimiento de huelga. Eh, y los demás, este, inversiones locales que hay aquí, que se han logrado ¿por qué estamos apoyando las inversiones locales? porque el gobierno no tiene capacidad para tantos empleos pero las inversiones privadas sí entonces hay muchas cosas que estamos haciendo y es, es cuestión de tiempo. Yo sé que decir, denme un, un voto de confianza, eh, es mucho porque cuando te engañan una vez, te engañan dos veces, te engañan tres veces, es mucho. Ahora este gobierno no ha engañado, todavía no se puede decir que este gobierno no es ha engañado, no estamos empezando. Yo creo que es ciertamente lo que hay que hacer es ese de espera, dice Franklin que es mucho pedir, pero nosotros sí lo pedimos. Eh, se están... Haciendo todos los procesos para evitar, para evitar eso que Frank me acaba de decir. En este gobierno han tenido que pisar finos los no, funcionarios para evitar... No solo todo. eso, Víctor, eh, discúlpame. Muchos son los que, que han iniciado, no se saben que aun van así, a terminar. Hemos, eh, Que aún así <risas> hemos hecho, hemos, hemos hecho. No se ha trabajado. Si tú chequeas, obra pública, ayudantía se fue de aquí, aquí no había un greda un rodillo, una pala aquí agricultura, aquí no había un equipo pesado para arreglar los caminos y todo eso, ¿cómo se logra? bueno, hay que licitar porque el gobierno ahora tiene un problema que tampoco puede estar rentando vehículos porque hay, o sea que no se le permiten. pero aún así hemos hecho y a nivel de iluminarias, de, de, de electrificación hemos iluminado barrio completo aquí hemos iluminado play en la escuela, iluminamos el play de las Escuela, aquí el play de la Yagüiza en un Está, año de trabajo o sea, en un año no en cinco, meses. En cinco, meses. En cinco meses ¿y cómo estamos haciendo? Eh, recuperando materiales, obras eh, que se hacían con 30 millones, lo estamos haciendo con 12 millones de pesos, buscando transparencia. En Pimentel, tú puedes decir, Pimentel era el pueblo abandonado del país. Vayan a Pimentel ahora, vean los trabajos. Pues acá estaba, yo estaba a Pimentel, estaba en el Medio Oeste. Franklin, eh, finalmente, eh, quisiéramos oír también la opinión, diversos sectores han estado eh, eh, sumándose en apoyo, a la actitud y las acciones que ha tomado el presidente Luis Abinader, el gobierno dominicano en cuanto a la situación dominico-haitiana que impera en este momento. La opinión de Franklin en ese sentido. Mira, nosotros estamos en total apoyo a las decisiones que ha tomado el presidente. El presidente, justamente antes de, de, de explotar esto de Haití, de las bandas, de las pandillas, eh, cuando estuvo ahora en, en las Naciones Unidas, eh, pues hizo un pedido, a los organismos internacionales, para que vinieran en apoyo a, a, a Haití. Porque lo que sucede, tú tienes dos pisos, lo que sucede en el segundo piso, se escucha en el, en el primero. En el caso nuestro, dividimos una isla, la compartimos, lo que pasa en Haití repercuta aquí en, en República Dominicana. Es, es nuestro, eh, nuestro segundo socio eh, comercial más importante, después de Estados Unidos. Eh, sea lo que sea, hay una gran cantidad aquí de, de haitianos, como también hay muchos dominicanos que están en Haití. Hay una diferencia, en Haití está una clase pudiente de dominicanos y aquí está la clase más pobre de Haití, buscando un mejor bienestar. Como hacemos nosotros, no vamos a Estados Unidos, y no vamos a Europa, buscando un mejor bienestar. Ahora, hay regulaciones que tiene que cumplir el gobierno, que tiene que cumplir el ministerio, la dirección de inmigración. Y esa gran cantidad de haitianos que cruzan a este país de una forma no regulada pues nos están afectando a través de principalmente en la salud porque el presupuesto de salud se lo están llevando ellos y los dominicanos estamos quedando huérfanos en esa parte hay convenios internacionales que protegen que los protegen a ellos pero el mejor aliado que ha, que ha tenido la eh, Haití ha sido la República Dominicana por siempre, no solamente en este gobierno, por siempre eh, menos cuando estaba Trujillo Así, uh -huh. Franklin. Nosotros pues agradecido de que usted haya aceptado esta invitación hoy lunes, iniciando la semana ya, eh, verdad, revestido de, de energía para iniciar ya las labores propias de esta semana. A mitad de noviembre. Gracias. Pero Frankie. tan rápido, porque yo, yo no entiendo. Este, eh, cuando cuando está todo <risa> se torna dinámico, el tema. Tenemos, tenemos, sí. tenemos, tenemos que hablar del Código Penal, tenemos que hablar de. Hay que hacer una sección de muchas cosas. Que que de la, sí, para de que, la agenda eh, legislativa, gracias. de las obras, los proyectos que claro. tenemos para acá, y seguir, para la provincia. Seguir, se lo he dicho, seguir orientando a la provincia eh, con lo que se está haciendo y con lo que se tiene previsto hacer. Eso es importante sí. para que hoy ese movimiento que está llamando, llamando a huelga, pues tenga esa orientación, que sin, hacer, sin agotar ese procedimiento no se puede hacer absolutamente nada, a menos que se corran el riesgo de estar, como hay algunos, que por violentar ese procedimiento... Eh, no, ellos, mira, lo, los movimientos entienden, porque en un momento se firmó un acuerdo, donde yo participé, que estaba renuente a participar, pero ya por presiones eh, para evitarse esa huelga, que iba a ser más grande aquella huelga, que esta realmente pues llegamos a un acuerdo, porque lo que ellos pedían era cosa insignificante, que eran aceras y contenes, insignificante para nosotros, uh -huh. pero significante para el ministerio que tiene que someterlo a una licitación. Ahora mismo hay 140 millones de pesos en licitación, solamente para San Francisco, aceras y contenes. Muy bien, el próximo tema del senador Franklin Lombroso es la agenda legislativa aquí en contacto. Yes, diario. Gracias Franklin por Muchísimas estar aquí. Muchísimas gracias. A ustedes...